Cariño cariño, ¿puedes cambiar al bebé? Claro, por supuesto, pensé que nunca me lo pedirías. ¿Tú crees que nos darán por él una Playstation?